estaría ocupado Yo también había el esquema, sí, sí, sí. pero lo íbamos a orientar de otra forma. Eh, lo cambiamos. No, no. Sí, sí, pero cuando haga lo no que voy a decir ahora seguro que no va a hacer. ¿no? no, no, sí, vale. No, no, pero con lo que le voy a decir. Vale, vale, vale. Pero en <tose> este caso que ya sabíamos tampoco qué puedo enseñar lo otro grupo, ¿no? ¡Sergio, qué <tose> miedo <tose> me das! Entre Sergio y Mario he visto que hay una gran atracción hacia mí. A ver, Mario, la pobre María nos va a hacer que le Sergio, ¿has puesto los pasos? ¿Te lo los pasos? Luego nos dicen, porque vamos. Hombre, hay que darlo. Todo lo ha dado todo. Yo eso. hecho me Con un balón cogido y luego, lo coge. El los diplomas que tengo que ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Rápido los diplomas, que tengo que regañaros. <ríe> <risa> ¡No lo no, Luis! No, no, no, no, no. Porque, pero <maretówneats> no, pero... ¡Avalonazo! Contra... No, a... ¡Avalonazo! ¿ah ¿Sí? Yo he matarlo, sea, Está guapísimo, No, no, no, No, no, no. Sí, No, no, no. Ya, la última variante ha La última variante sobre La última variante Hasta le he dicho un momento, le he dicho... es a la ha vuelto, ya digo, no. Había que los el diploma. No, Rápidamente. <in> <suicide> eh, eh, error mí... eh, error del juego total. Tengar. Demasiado Tengar. parecido al quema. No, tiene que ser mucho más diferente. Demasiado parecido al quema. Había diferencia en lo que el que pasara la gente de un lado a otro para que uno quedara campeón. No queremos ni lo que queremos es que evolucione el juego. Si a lo mejor al final ganaban y eso parece que, bueno, no creo que cabe, pero la cuestión es que vaya evolucionando más el juego. Y otra cosa, cuando yo dije al principio de curso que esta zona es. Que es y lo penséis y lo soñéis, ni lo soñé, Casi la habían cama, sido iba. unos ocho balones que he tenido que activar. <risa> ¿Qué ¿Qué? El mando, el mando, el ratón, <risa> le iban a dar a la cámara. El móvil. O sea, ahí <risa> <hay> que empecé. Incluso he <risa> dicho que un momento, la no me ves la acá me para, para decirte una cosa para que digo, se va a quedar en el lado. Sí, estaba concentrado con los puntos. no volváis a hacer ninguna cosa que sea tan similar a un juego como el Quema, o como cualquier otro juego. Cambiarlo muchísimo más. Y esta zona... No lo habéis visto. Que esté guapo el Quema, no quiere decir no, al quema. Pero, ¿qué del ah, una, una evolución simbólica sí, no la, la, la, la, la, la, la de biofonía. Evolución... Este o sea, no la gente de la gente de la de la gente de la de la de la de la de de de confío, de la de la gente de la de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente de de han matado del de el el el pero, pero la claro una sí. Sí, sí, sí. a Pero que